Este, esta, esta forma de trabajar lo, lo que aquí os presento una idea basada de que, pues que el, los cursos que o sea, como sustituto a los cursos que hacíamos de este tipo pues, eh, más, más que sean recursos manuales que estén a la del de profesorado cuando lo necesite eh, luego ya a través de webinars para cosas más específicas y luego otro tipo de cursos con otra, con otra orientación, que es lo que vamos a explicar en esta, en, esta, en esta presentación. Y bueno, se trata de cursos en los que para nosotros lo importante es acompañar a la transición. Y para ello, pues hay que pues mostrar, digamos, primero señalar algunas claves, cosas que son distintas y luego activar una reflexión sobre qué cosas, cómo, podemos abordar esa transición. Es, eh, digamos, el, el papel fundamental. Y ahora vamos a trabajar un poquito sobre cómo se han desarrollado esos talleres. Entonces, la, um, vemos aquí... Este, la parte de abajo que es, si lo llegáis a ver, pero bueno, eh, es un poco el diagrama del, del último curso. Hemos hecho dos cursos en Vizcaya, uno en junio, otro en enero, y ahora en junio de nuevo vamos a hacer dos cursos más, dos talleres más eh, en Guipúzcoa y en Álava. Eh, son semipresenciales de 40 horas de trabajo, 14 presenciales, de las cuales tres eh, horas son por videoconferencia. Eh, y el resto pues, es digamos, un proyecto que se debe realizar cada eh, para, para, para docente y eh, tiene como objetivo la realización de un proyecto de, de un plan eh, docente online, es decir. ese es el, el, objetivo, el objetivo principal. Entonces eh, bueno pues los objetivos son eso, identificar los roles, identificar los tipos de contenidos y actividades, identificar las claves, el, el título del curso que no lo he dicho, lo tenía, es claves para la realización de, de contenidos online en Nunca, nunca, nunca me la aprenderé. Pues, claves para la generación de, de, de formaciones online. Probablemente claves, siempre nos vamos a hacer. Y lo, yo creo que es importante, ya lo estaba eh, adelantando: es, estamos en un, en un contexto en el que tenemos que digamos, romper moldes, eh, hacer entender que algunos roles son distintos. Eh, romper algunas frustraciones previas que siempre han existido y para ello nos hemos basado en una serie de ejes. La primera es el diseño. Entonces, cuando hablamos de diseño podemos hablar de diseño instruccional, diseño de aprendizaje, es un campo muy amplio, estamos hablando siempre de cómo eh, vamos a establecer una planificación, una buena organización pues una, eh, creo que, nos, que, nos, que nos permite pues, hacer un desarrollo eficiente y después acabamos con la evaluación ese ciclo. También podemos hablar de una especie de partitura ¿no? que nos, nos está permitiendo eh, eh, explicar bien cómo eh, se desarrolla eso que es una formación, ¿no? en la que intervienen distintos, distintos actores, quizás varios docentes, un, un alumnado, un entorno, un entorno eh, virtual. Y algunos, igual, eran cosas pues, como eh, LAMPS, y, o sea, sí, que hace unos años pues, era más frecuente de ver en estos, en estos eh, eventos, en el cual incluso se quería buscar una forma técnica de orquestar todo esto y que, más allá del entorno, hubiese de proceso. Nosotros estamos en el, con el, digamos, mucho más con el, los pies, nuestros pasos son más, más modestos, menos ambiciosos y estamos en, un, en una idea mucho más eh, tradicional, que es, el, que es el, el hecho de que el diseño supone bueno, realizar un, una buena programación, también se puede llamar, ¿no? en, en un documento con una serie de de, digamos, de apartados eh, se va explicando y se va, tomar, se va viendo cómo las piezas encajan como todo esto y entonces al fin y al cabo esto es lo que, es, lo que les vamos a pedir a profesorados ¿no? que nos haga una una, una buena descripción después de cuál es ese proyecto, cómo analizar y cómo lo analizar y en eso será importante también que también lo llegan a entender ese concepto que va a ahí por la derecha, que es de las secuencias de aprendizaje. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos al final al profesorado, universitario, acostumbrado a la presencialidad? Le cuesta muchísimo muchísimo entender qué pasa cuando alguien se va allí a su casa y sigue trabajando, sigue estudiando, aprendiendo. ¿no? Y para ello tiene que rellenar un documento, que es una plantilla que les damos, que tiene estos apartados. La referencia se me ha ido, pero bueno, viene de Lisette Fernández Núñez, de ahí tomamos una referencia. Pero vamos, a ver, yo he conocido guiones eh, semejantes en otros eh, predios. Y claro, ¿no? cuando nosotros vemos un curso, podemos pensar en cuatro etapas. La etapa esta, de diseño, la etapa de construcción, de, ¿no? de elaboración de los contenidos, la etapa de desarrollo del curso y evaluación. Y la última, de evaluación de curso y mejora. Nosotros estamos únicamente aquí, sin embargo, eh, centrarse en, en este, en poner el foco aquí, nos ha permitido eh, eh, desencadenar esta reflexión que buscábamos. Hacer, evidentemente, con otros elementos que vamos a ir eh, mostrando ahora. Y, evidentemente, además de todo esto, también les hemos llevado un paseo por las opciones que nosotros como campus virtual ofrecemos y que Internet ofrece para que puedan ir desplegando. Esto eh, no lo vais a leer evidentemente, pero veis la curva descendente. Son una serie de, son una serie de, de, de, de digamos, prácticas que digamos, podrían ser consideradas como habituales dentro del aula. Las primeras son cosas como publicar contenidos, poner tareas y las últimas son, la última, por ejemplo, es plantear evaluaciones por país. Entonces, veis Os pues, podéis imaginar cómo va, y esto es, he eh, cogido la última que hicimos, siempre hacemos este tipo de encuestas cuando empieza el curso, y esto es el perfil que nos daría, bueno, si hiciésemos, esta es muy pequeña, no es representativa, pero si hiciésemos una grande saldría parecida. Es un poquito para entender cuál es la realidad, ¿no? De, nosotros les entramos a hablar de las herramientas que tenemos, de siempre. Nuestro, nuestros, nuestros Moodle, eh, Moodle también nuestros eh, pequeños escaseos con temas de MOOC enviadas, eh, les empezamos a explicar que estamos desplegando ya una par de X en el, en el también un portafolio también la herramienta de reuniones virtuales, otras cosas como Socrative, también cosas como una cosa que vamos a hacer en la REC para... vamos eh, sincronizar eh, eh, aulas presenciales, es decir, tanto los entornos virtuales como otra tecnología que, se, que afecta a, a, lo, a lo presencial o, bueno, o tiene en cuenta estas personas afectadas, ¿no? como decía el mismo Antonio, afectadas con la tecnología. Y entramos en... Voy a hacer así, o, o vuelvo para atrás. Para nosotros nos pareció muy importante un principio, o sea, después de hablar de todas esas herramientas, empezar a ver un poco cómo se desarrolla. Y empezamos a entender, cuando empezábamos a separar los cursos, porque además de nuestro primer curso estábamos volcados en, en Open edX. O sea, que era y lo que queríamos encontrar y queríamos encontrar gente que hiciese. Nos dimos cuenta que los. La gente nos estaba planteando proyectos y los productos no encajaban en Open Estaban de nuevo en neguela, es decir, ese sitio natural donde uno, una palabra que utilizábamos mucho, atiende. Porque en el OpenLX, te dejas el curso perfecto y ya no atiendes, ¿no? Pero a veces también hay un problema porque también en lo, en lo online, en lo presencial, podemos caer en una cierta desatención o como después hemos llamado mejor las denominaciones Entonces eh, veis aquí que tenemos un, eh, un gráfico y vemos ¿no? en función de la presencialidad. Fijaros que incluso, incluso una en la altura presencial de grado no la he puesto arriba del todo porque hay un trabajo personal, ¿verdad?, que queda fuera. Y luego ya, pues en la parte de abajo, eh, algo como un W que no se atiende, un MOOC, hay que atender un poco más, y ya un curso online. Y en algunas ocasiones puede pasar que si en algunos de estos modelos, que ponemos vamos a la derecha, los atendemos poco, si falta, una, si, si falta consistencia, podemos entrar en algo que podríamos llamar la frustración del estudiante online. Es decir, cuando alguien está ahí y no encuentra... ¿no? Entonces, esto es un poco... No, eh, no tengo tiempo para. de... Pero son los grados en los cuales eh, digamos, puede llegar a haber más, mayor y menor dinamización de un curso. Lo mínimo es que tú tienes un contenido online y, y si hay un cambio de versión, te ocupes de que los errores. ¿no? O sea, a veces no se cumple ese mínimo. Lo máximo ya bueno, pues es pues estar, a, estar en el curso, dar una reglamentación, dinamizar, y ya lo máximo, lo máximo podría ser. Eh, llegar a un punto en el que incluso a cada, pues, a cada participante le vas proponiendo algo sobre la marcha según de sus necesidades. Entonces hay distintos grados de dinamización que no, no quiere decir que el mejor curso sea el más dinamizado, sino que dentro del diseño tenemos que ver esto como algo, algo importante, algo que nos tiene que dar, algo que luego llamamos nosotros, lo, lo, lo llaman alineamiento pedagógico, o, con, o se siente ser coherente, y este, con esta gráfica la podemos usar, Está en francés, de una universidad la con la que colaborar, pero pues nos gustó mucho, eh, para ilustrar este principio, pues un curso online, ¿no? un curso de paracaidismo con PDFs, ¿no? pues que no puede ser. Y si luego encima lo quieres evaluar, con, pues, no, <risa> entonces todo esto es cosas de las que tenemos que insistir cuando a la gente le decimos, no, es que cuando tú te tienes que poner a escribir un proyecto, tiene que ser coherente. El hecho de, de que nuestro primer curso fuese muy volcado en, EGELAS, en EGELAX, nuestro Open edX, eh, nos hizo ver un poquito una cosa muy importante de esta plataforma, que es la, la clara identificación de las secuencias de la aprendizaje. Eso es algo que también es muy importante. Es decir, ¿no? uno, se, uno prepara algo para una persona que se sienta ahí al otro lado y está a una hora y media y tiene que saber más o menos cuánto. Y eso también es importante, que quien está creando un curso sepa tenga que transmitir el trabajo que va a tener que hacer y quede muy claro. ¿no? Y quede además claro visualmente. Yo ahora mismo ahora mismo lo no, no, absoluto. Pero yo ahora cuando hago un curso en Moodle pongo ahí, ¿no? esos es, eh, destacados bueno, cuatro vídeos, total 8 con 40. Tres metas a realizar. Ya está. Ups, entras ahí. Yo creo que eso es importante también como diseño. Y también es algo... Que, les, que insistimos, ¿no? O sea, que, que, pues, sobre todo esto les hacemos reflexionar. Y esto es un cuadro un poquito de cómo ahí es la clasificación de tareas que veíamos antes, eh, un poquito más abierto. Eh, y esto lo dice el, el último curso pues, para mostrar, digamos, las distintas herramientas en el Moodle, eh, ¿no? Para en Moodle podemos hacer realmente todo, las otras son herramientas, estas otras eh, BBC es eh, Black, eh, Blackboard en eh, Collaborate y EGPF es en la portfolio, es decir, son herramientas más específicas. Entonces, todos estos son elementos ladrillos, digamos con lo cual que tienen que conocer, pero que vienen, digamos, para cumplir un objetivo. Otra de las cosas muy importantes es el hecho de que buena parte del profesorado, pues para, para empezar quizás no ha sido nunca ni siquiera un estudiante online. En la parte de la izquierda, la columna de la izquierda muestra quién ha sido un estudiante online, el 60% en los dos cursos. A la derecha variaba un poco entre los dos cursos quiénes habían sido docentes online. Mirad que claro cómo vamos a ser docentes online si no hemos sido estudiantes online, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nuestros cursos, pues, a través del foros evidentemente, también tenemos reuniones virtuales, también tenemos relaciones por pares, es decir, que les hacemos estar en ese papel, y para muchos es, digamos, el aprendizaje fundamental, porque no se puede intentar ser, ser docente sin haber estado antes en esa... Y, finalmente, bueno, lo que sería la, la puesta en común. ¿no? Eh, no sé cómo voy de tiempo. Claro. Evidentemente, bueno, sin más, eh, hay una serie de reuniones eh, que son, aparte de estas reuniones virtuales, que están muy bien, cada semana, eh, o sea, la semana que no tiene, tiene reunión presencial tiene una reunión virtual, de manera que poco a poco nos vamos viendo. Y esto, además de, de hacerles ponerles en situación de ese tipo de canal, pues bueno, voy a presenciar solo reuniones de cuatro horas, para. para para presentar, para sacar otros temas. Y. Mmm, vale. Como os decía, eh, bueno, estamos. O sea, que hemos hecho este recorrido, hemos hecho dos. En el primero nos volcamos en el GEDAX, en el segundo. Ya nos dimos cuenta que había que abrir, entonces abrimos ah, hicimos una serie de prácticas a, a, orientadas a las, a las distintas herramientas, abrimos un poco más el foco Nuestra evaluación es bastante buena. Por, por comparar un poquito por, por ejemplo, el, la tasa de abandono, pues el curso creo que una persona abandonaba. Bueno, eso ya indica cierta... ¿no? La cosa cambia. No es lo mismo un no curso presencial, tampoco es, es, es evidente que tiene otra... Claro, eh, o sea, otro, otro, tenemos otra importancia, otro compromiso distinto, pero bueno, la comparación es esta. El grado de, de, de satisfacción que nos han transmitido es bastante bueno. Nosotros también hemos visto que la gente algo, algo despertaba. No, desde el punto de vista de los resultados, es decir, nosotros nos hubiese encantado. Eh, en en ese nuevo, nuevo planteamiento me hubiese encantado eh, incluir otro concepto que es el de comunidades. ¿no? el de mantener a la gente. Seguir ahí a fuego lento, viendo que... Pero me haría falta varios yoes. Yo no llevo, no tengo. Entonces, pero entonces, no sabemos ni bien qué ha pasado con esos proyectos. ¿no? Ellos se van con su proyectos y no tenemos la capacidad. Y luego, además, eh, es curioso que se pierde ese... Pero sí que hay algunas cosas que queremos, que queremos eh, ver. Entonces... Como, como la, mira, justo lo que estaba contando antes era, era esto. ¿no? Las, digamos, las plataformas, ¿no? Como... Y esa, es, esa que está por debajo es la tabla, pero ya la, la más completa. Pero, digamos, más. pero nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los casos que nos presentan están relacionados... Sea, más o menos empezamos a encontrar un patrón de los casos que nos están. El primer caso pues es evidentemente la estructuración del trabajo personal de los grados presenciales en la UVBH1 hay más cargadores presenciales, con lo cual y bueno, pues es un, ahí hay que definir una serie de eh, prácticas más comunes, prácticas más recomendadas. Eh. Luego tenemos también el, digamos, la clase invertida, Flipped Learning, que ya altera un poquito lo que va a ser lo presencial y esos es son todos los escenarios que lo los que se reproduce más. Eh, y luego eh, pues, eh, en los grados híbridos presenciales acá los los posados, perdón los posados presenciales pues, evidentemente es algo que la, en la situación actual pues, la universidad pública tiene que entrar ahí y hay que cambiar cosas y evidentemente luego las, los, el formato MOOC Spook pero no puede ser como algo pues, digamos, como complementario o como como formación complementaria para toda la comunidad que se un spook, o un pequeño módulo para fundamentos de lo que sea dentro de una asignatura, esos son los escenarios en los que nos vamos a centrar ahora y, y las prácticas que vamos a hacer no van a ser hazme una práctica en aquel relax, va a ser también una lista. Y, y luego ya si quieres elige, pero vamos, es, nos, nos, nos parece que es mucho más importante. Hay ah, los, los portfolios que están abajo que se me han olvidado, que, pero bueno, que también, y luego, eh, una cosa que nos hemos dado cuenta, que a ver, igual, en este, de nuevo, ¿no? este, este documento que tienen que completar y que nos entrega alguna vez, pues a veces pues hay un... nos imaginamos que hay momentos en los que el trabajo se acumula y algunas de esas partes se pasan demasiado rápido. Entonces eh, pensamos que va a ser mejor, por ejemplo... O es sea, decir, nos damos muchas veces cuenta que no, no, no, no, no se produce ese encaje que nosotros buscamos, ¿no? Los objetivos y la metodología y el plan de trabajo, no. O sea, es decir, entonces, aunque, aunque igual vamos a reducir un poquito esa, la exigencia que os hacemos en cuanto a la extensión del documento, lo vamos a pautar más y lo vamos a pedir en vez de poder controlar que la reflexión se produce en todos esos, en todos esos elementos. Y esta es la historia, ¿no? Es un poco eh, aquí digo, me falta la me falta la, la, la, la letra, ¿no? la, la fuente de, de H.U <risa> <Es> Como <risa> te vean. haber Es